Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo educar en igualdad y valores en el colegio. En los últimos años estamos viviendo una auténtica revolución en el movimiento social a favor de la igualdad de género. El hecho de lograr una igualdad real a nivel social es fundamental y de esto ya se dieron cuenta los legisladores cuando en 2018 introdujeron la última modificación del la LOMCE procurando que esta educación en la igualdad real llegara a los colegios. Sin embargo, estudios llevados a cabo recientemente demuestran que en nuestros colegios esto no no es algo tan real. Es decir, que todavía hay mucho que hacer en materia educativa en cuanto a los materiales que se utilizan, la, la organización del centro, la actitud y expectativas del profesorado... Todos estos factores parece que no reman tan a favor de la igualdad y sería necesario introducir cambios en esto. ¿Por qué es tan importante? Porque realmente en edades tempranas los niños están libres de todo prejuicio y es mucho más sencillo que interioricen valores como la igualdad el respeto a todas las personas sin importar su género su procedencia etcétera y si somos capaces de criar y de educar a niños respetuosos sin importar de quién se trate tendremos una sociedad mucho más justa y pacífica y para lograr que esto sea una realidad te voy a dejar por aquí un link a un vídeo donde te doy las claves para educar en igualdad y valores en el colegio y vamos a hablar también de algunas iniciativas que ya se llevan a cabo para lograr este objetivo. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.